hola muy buenas a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno ahora mismo son las 11 cuando estoy grabando este vídeo y qué pasa que, que bueno he estado currando hasta ahora el problema es que bueno como estoy el tema, con el tema de las hipotecas estoy ahí simulando eh, cuánto me puede costar pues pagar eh, la entrada de, de la hipoteca eh, luego cuál es la mejor forma de hacerlo eh, todo el tipo de, de gastos que me puede llevar eh, al principio esta hipoteca, eh, cuánto merece la pena amortizarla y tal, pues he estado bastante, bastante tiempo dedicándole a eso, ¿no? Eh, mañana eh, lo que haré será compartir un Esther. Eh, hoy no lo voy a compartir porque estoy bastante cansado, tengo la cabeza como un bombo y quiero explicarlo bien para que vosotros podáis hacer vuestras propias simulaciones con los porcentajes que os da el banco. Además, podáis calcular eh, los gastos que suele, suele tener la hipoteca. Eh, entonces, bueno, pues eh, mejor lo, lo comparto mañana y, y ya dejo todo claro para si vosotros queréis meter en una hipoteca y realmente saber qué, qué gastos o una estimación de qué gastos. Eh, puede tener esa hipoteca, ya que, bueno, los simuladores que hay os dicen más o menos lo que vais a terminar pagando al final de la hipoteca y tal, pero eh, se dejan algunos, algunos asuntos y te dejas eh, cabos sueltos eh, que realmente no, no te resuelven estas webs y al final, buscando en muchos sitios, al final pues te quedan, te quedan las cosas más claras y ya sabes más o menos lo que, lo que vas a pagar eh, realmente y cuánto dinero necesitas para invertir en esa hipoteca ¿no? Que, que luego vas a terminar pagando. Y también para saber que al final de esa hipoteca con un porcentaje u otro pues vas a terminar pagando cierto número. Y te darás cuenta que a un tipo fijo, a un tipo variable, depende de la cantidad de años, pues incluso te merece la pena uno u otro. Incluso amortizando antes eh, ves que se reducen las, las comisiones de del banco, eh, lo cual es bastante interesante porque si el banco no tiene comisiones de amortización, pues eh, ni tampoco condiciones de amortización, pues te das cuenta que a lo mejor ahorrando, si tienes ese dinero guardado y crees que lo puedes ahorrar, te vas a ahorrar bastantes comisiones del banco. Entonces tener todo esto en cuenta ayuda bastante para no salir perdiendo, que se dice, ¿no? Y que el banco pues no te la meta doblada. Porque al final con eso que decíamos de las vinculaciones, eh, luego que uno te mete variable otro te mete fijo, pero a lo mejor si variables son de menos de 15 años porque no cambiar el reward, pues te merece más la pena. Pero luego eh, realmente no hay tanta diferencia con el fijo. Pues al final todas esas variables os voy a dejar un Excel, un Google Docs, para que vosotros lo copiéis y hagáis vuestras propias simulaciones y de esa manera pues tener todo clarísimo. Luego también pues eso, he estado burrando, he estado burrando en mi, en mi trabajo, ¿no? Porque digamos que el viernes lo que estuve haciendo fue dar la señal para mi casa. Eso significa que, que bueno, lo tuve que hacer por, por la mañana y tuve que dejar un poco apartado mi trabajo. Entonces hoy estoy haciendo las horas que me quedan. Lo bueno de teletrabajar y estar en este tipo de empresa en la que estoy yo, que es informática, es que mientras tú eches las horas al final de la semana que te corresponden, pues eh, no hay ningún problema. Lo puedes hacer cuando sea ya sea por la tarde, ya sea el fin de semana, pero a lo largo de la semana tienen que estar las horas eh, que están acordadas. Así que es bastante interesante y tiene esa flexibilidad, lo que pasa es que claro, como ahora mismo he estado bastante liado, pues bueno, pues he terminado a las 11 y terminas pues un poco cansado, pero, pero bueno, las horas están echadas y yo creo que hoy el día ha sido ha sido bastante productivo, lo que me estoy dando cuenta es que cuanto más trabajas y cuanto más investigas, eh, más ganas tienes de seguir investigando y de seguir trabajando, es verdad que las semanas o los meses que he estado más inactivo y he estado haciendo menos cosas me doy cuenta que soy menos productivo y tengo menos ganas de hacer cosas pero ahora mismo pues bueno estoy investigando cómo hacer la hipoteca estoy aprendiendo otros lenguajes de programación y otros y otros temas entonces bueno pues la verdad es que es como algo recursivo en plan aprendo esto entonces tengo ganas de aprender más y tengo ganas de aprender más y al final veo que, que bueno pues estos días están siendo bastante productivos Luego sí, bueno, se me ha presentado otro problema y es que el lunes tengo que pasar la ITV pero debido a que el pomo de mi coche pues está, está roto, no, digamos que tiene un apaño pues yo creo que no va a pasar la ITV, así que bueno, no voy a ir el lunes a la ITV y como tengo otras movidas, pues lo voy a dejar pasar Cuando ya tenga arreglado un poco el tema de las arras y el tema de la hipoteca y ya haya pagado este tipo de entrada pues ya pasaré la ITV, no arreglaré el tema del pomo y pasaré la ITV porque son tantas cosas que tienes en la cabeza que al final te explota eh, me estoy dando cuenta que bueno, cada vez tengo más capacidad para tomar decisiones y para tirar para adelante pero es mejor tomarlas una en una porque si las tomas todas a la vez sobre todo cuando son así tan complejas y tan complicadas como tomar una hipoteca pues al final terminas muy ahí, cansado terminas agotado así que pues esto esto es lo que hay esto es lo que hay vosotros lo mismo si tenéis que tomar decisiones que son bastante importantes y son que son muy delicadas lo que os recomiendo es que la toméis eh, de uno en uno vale así que bueno pues nada espero que estos consejos os hayan servido eh, si tenéis alguna duda preguntarme porque la verdad es que he podido resolver bastantes problemas y eh, yo creo que Estamos estamos tirando bastante bien Dentro de lo que cabe Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Venga, hasta luego